Hola. Chicas, Buenas noches. audiencia de Prisline. Eh, os habla Luis de Prisline. En esta ocasión estamos con Gabriel Ares, conductor de Cabify. Eso es. Nos va a contar los secretos de cómo es el trabajo en Uber y en Cabify. Sí. Ha costado mucho traerlo por el horario draconiano que tiene. Antes de nada, muchas gracias a todos vosotros por estar ahí, tanto los que nos estáis viendo en directo en YouTube, en Twitter, en Periscope como los que nos veis luego en los, nos escucháis en los podcasts de Prisline o en instagram vale los que estéis en directo nos podéis poner preguntas que las vamos a ver y luego al final de la conversación nos las respondemos también como a los que nos habéis preguntado vale los que lo veáis luego en el futuro pues podéis dejarlas en los comentarios que también las iremos respondiendo en los nuevos vídeos que hagamos mira para esta semana hoy hablamos con gaby conductor de uber y cabify mañana vamos a hablar con sara que está en gibraltar y nos va a enseñar nos va a explicar cómo elegir nuestro objetivo en la vida que es algo muy importante bueno tú tienes claro tu objetivo en la vida luego sabes muy fácil cómo a qué orientarte profesionalmente y el miércoles voy a intentar emitiros en directo una conferencia muy buena sobre la blockchain no en plan de Bitcoin, no, sino en plan la blockchain para trabajar. Todas las empresas ahora van a necesitar especialistas en blockchain. Pues el miércoles si me dejan os la transmito en directo y el jueves por último voy a seguir con el curso que os estoy dando yo a vosotros para superar la entrevista laboral. Insisto, quiero que todos los seguidores de Prisline que vayan a una entrevista de trabajo los cojan y que si no les cogen no sea porque la entrevista no la hicieron perfecta o muy bien sino que sea por otros temas. Eso es. ¿Qué te sí, parece, sí. Gaby? La verdad que muy bien. Muy, Preséntate muy bien brevemente mientras doy difusión en redes sociales y empezamos con la entrevista. Nos va bueno. 3.600 euros al mes está facturando este señor aquí. Eso es. Pues Hace antes, antes no trabajaba, le podéis ver en otro vídeo de Pre line claro. cuando ha sido sí. socorrista, este todo sí, verdad. Sí, no. Antes veranos... Cuéntales un poco tu historia, aunque el que claro. quiera profundizar que lo vea en los vídeos de Prisline. Eso es. De sí, difusión bueno. y hacemos la entrevista. Gabriel. Hola, buenas noches a todos. Sí, yo soy Gabriel. Eh, bueno, tengo varias eh, ocupaciones o profesiones por así decirlo. ¿no? porque bueno en su momento yo estudié para auxiliar administrativo eh, la FP grado medio superior pero claro luego eh, viendo luego la tanta, crisis y estuvo a, muchos a, años sin trabajo claro, el sector estaba, estaba muy saturado y bueno he tenido que ver la posibilidad de, para trabajar para para otras cosas totalmente diferentes de lo que hice en un principio pero bueno Siempre ha sido un luchador eh. en verano siempre ha estado sí. de socorrista Sí, no, varios vídeos con él desde, desde hace piscinas. unos 3-4 años aproximadamente que me salió una oportunidad para ser socorrista y bueno aunque normalmente es para gente joven chicos jóvenes que todavía a veces son estudiantes bueno, tú conocías un contacto de un empresario y estábamos. Total, ahí? que ahora Gaby, y ahora, pues, ahora Gaby lleva dos meses y pico trabajando sí, casi como conductor privado en Cabify, ¿no? Sí, para una empresa. En Madrid que Trabaja para Cavita, facturando, sí, bueno. facturando chicos 3.600 euros al mes más o menos. Sí. aunque al, no, son todos, no, lo claro, para no son todo para él, bueno. porque a ver, él puede, se... él puede estar allí trabajando te... bien como autónomo, que ahí sí serían para él brutos, sí. luego gastos o sí. a través de una empresa claro. que Gaby encontró el trabajo a través de ADECO y uh -huh. ahí ya tiene tiene un sueldo 1.100 de base más comisiones menos sí. pero bueno como lleva solo dos meses claro. está bien para que lo vaya viendo yo he empezado eh, como trabajador por cuenta ajena porque por mis eh, condiciones personales. Hombre, no te vas a meter directamente pues, de autónomo de claro, algo que no conoces. Claro, porque Está... tienes que tener mucho tiempo y, y bueno y necesitas a alguien que te mm. lleve los documentos porque uno no tiene tiempo. Con el horario que tenemos, pues. El horario no de Gabriel es, para... es draconiano, chicos. Es... Me ha contado sí. de 5 de la tarde a 5 de la, la madrugada, seis, sí. días la sí, seis días a la semana. Sí, 6 días a la semana. Ahora 3, 3, 600 uno... de facturación a que la audiencia junte. A veces, eh, en realidad son seis días libres al mes, que es uno o dos fines de semana, pero luego tienes que trabajar el resto de la semana y solo te dan un día. A mí libre. aquí a Gabriel me ha costado un montón. Sí, no sí. porque él no quisiera, sino porque no podía. Por el horario, por el horario. No podía, trabajo. chicos. No libraba. No libraba, no libraba. Claro, estaba en cuanto teniendo, ha podido. Digo, venga, vamos a hacer el directo. Sí. para la audiencia de Prisline, es. que os queremos mostrar todas las profesiones, para sí, que sí. luego elijáis lo que os interese, y lo que nos claro. interesa. Hemos estado en Instagram y nos preguntaban mucho si había que ser eh, autónomo para trabajar para Uber o que wifi Fi. La respuesta es que no es necesario. Podéis sí. trabajar como autónomos, entonces los 3.600 van para vuestro bolsillo, menos gastos de sí, hacienda sí, y tal. Tienes que o sí. trabajar a través de una empresa, sí, bueno, como hace Gabriel. Claro, que te pagan ya la que seguridad ya, social. Claro, ellos se encargan ellos de todo te, y te pagan Se ocupan de los gastos y, en lo, consecuentemente, pues tienen un salario base más bajo. Buenas pues. noches a la audiencia que se está conectando. Jesús Rodríguez, buenas noches. Y buenas noches más, Ross. Vale. Eh, podéis preguntarnos lo que queráis luego al final os lo respondemos todo vale lo vamos a ver lo que hayáis escrito Gaby cómo es un día en cabify pues bueno cuéntaselo como... a la audiencia a un día de trabajo un día de trabajo tú por ejemplo el, el conductor lo que tiene que hacer es llegar a la flota al perdona el al coche, edificio el coche lo tienes aparte. en tu base. casa o tienes que ir a la base no, de cabify eh, tienes a por que ir a, tienes que ir a la base que hay dos o tres bases por todo Madrid repartido sí. en diversos lugares, ¿no? Por ejemplo, a mí me toca la base de Chamartín en este caso. Empecé primero en Ramón y Cajal, pero luego me destinaron a la base de Chamartín y ahí ahí pues igual tienes son tres coche, plantas ¿no? de coche y entonces tú tienes tu plaza de garaje con tu matrícula asignada a cada conductor. ¿Y el coche Entonces, tiene que estar siempre limpio el o, coche... puede, o el coche puede estar sucio. Perdón. perdón, chicos, el día Se no nos pasa, ha caído no un nada. aparatito, pero vamos, no el, pasa ¿El coche nada. tiene que estar limpio? El coche o, tiene que estar limpio, sí. ¿En la base te, en te lo media... encuentras ya limpio? Sí, en la base no, suele o... estar limpio y luego a medida que se va usando, a lo largo de la semana, dependiendo de cómo, cómo se use, pues tienes que ir, va el conductor. Y tiene que llamar a la base para pedir que le hagan un hueco a lavarlo y aspirarlo. Gabriel, ¿qué consejo le darías a la audiencia que nos está viendo ahora en directo y los que nos vean luego sí. para trabajar en y ¿Cómo lo has logrado, Gabriel? Desde mucho tiempo sin bueno, trabajar, lleva dos meses que no sí. para de trabajar. Sí, sí, lleva sí, dos meses que no para. Dile a la audiencia cómo lo has hecho. Pues bueno, yo básicamente vi la oferta por internet a través de, de una agencia ¿A de, de agencia? colocación Dale con información Adeco, ADECO chicos, que ADECO Está demandando tratando, mucho personal, muchos meteros ¿Se puede también por info yo, otras páginas de internet o, tu experiencia yo, personal? ADECO, mi experiencia ¿no? con Adeco. Chicos, muy bueno, me ofrecieron, sí, muy simpático el personal de recursos humanos. Y no, sí yo hicimos... recuerdo, yo recuerdo que te estabas pensando el ir o no ir. Claro, yo estaba yo te principio... decía, no seas tonto, lo no. de Adeco detrás, venga, venga claro, usted, claro. estamos buscando gente adeco y yo, Van talen estaban buscando mucho personal y dije bueno es una oportunidad y no hay que dejarla pasar. No lo dudé. Y, y no lo 3.600 bueno, bueno. al mes, insisto, chicos. Pero sí. pero como no está autónomo, no claro. van todos para él. No, pero no bueno, claro. Eso es. Si estás es que aprovecho autónomo. para decir autónomo en Yo, España es que es un lío. ¿no tú España? entras. Él no normalmente, está pensando. La gente entra cuando entra a través de ADEC. Hola, ¿no? César, Hola, Hugo. Hola a todos los que os conectas. No voy a saludar uno por uno porque le interrumpimos eso al invitado conductor de Uber pasa, Nos está entonces, explicando los secretos. La mayoría de la gente lo que hace cuando entra, pues. Entra como trabajador por cuenta ajena, con ADECO, la empresa de selección que la haya contratado para esta empresa. Y lo suyo es cuando ya llevas un tiempo y te has hecho un poco, ¿no? Hacerte sí. autónomo. Sí, a lo mejor luego te compensa al cabo de un tiempo, a lo mejor. Hombre, económicamente si seguro. Luego te renuevan a los tres o seis meses y ya estás con la empresa o más estable. Pues tú ya decides qué te conviene mejor. Los si venezolanos, seguir... claro que podéis trabajar. Si sí, estáis, sí, sí, sí. Eh... Comentaros que esto. Cuéntaselo. Eh... No lo está preguntando lo audiencia. No, días. no. Aquí no hay distinción de clases étnicas, eh, de raza, ni nada. O sea, aquí oh, tenemos no. gente de Colombia, de Perú, de Ecuador. Podéis eh, trabajar da igual. Rumanía, ah, Bulgaria, a chicos, y bien españoles. vestido, Gabi sí. va con traje y corbata. Ah, eso sí, los requisitos. Y unas normas de protocolo con el cliente cuando se monta. Jesús Rodríguez nos está diciendo por YouTube que sí. tiene un amigo que también gana mil euros. Uh -huh, tú ganas 1.200 de base Yo, más comisión No, perdón, 1.100, solo 1.100 bruto, bruto, bruto, bruto. Más luego de base. comisiones por servicio. Comisiones por servicio, sí, hay uno, pero cuando se haga autónomo, los 3.600 serán para él. Lo sí. malo es el papeleo con Hacienda. Claro, Yo le eso. digo, pues en ese caso, luego te buscas un gestor, tal vez te cobra 100 eurillos y si sí, te lleva el papeleo. Eso es. Pero primero cogen a claro, un entonces no tenéis, tenéis por... gente de todos los países trabajando sí, gente ahí. de, de, y de todos, todos los, los países. países. Gente ah. de todas partes de Latinoamérica, de Europa del Este... Pero o sea, un dato importante y, que han hecho en lo Instagram. Los que lo queréis ver luego en Instagram está el vídeo que hemos hecho previo. Y Gaby sí. nos ha explicado que para ser conductor aquí en Uber o Cabify te piden por lo menos 5 años de carnet. Sí, sí. Acaso no sí. a, a, a comentado los requisitos básicos y, para entrar y a y formar 25 parte. 25 años mínimo. De, de, de, de edad, de ¿no? 25 años. Sí, tener mínimo de 25 años. Más que nada porque te piden 5 años de experiencia mínimo del de, de, de permiso de conducir y tener al menos con al la menos, carta roja nos está diciendo Alexis los Daniel Alexis que... Daniel con la carta roja puedes trabajar si llevas más de seis meses primero te dan una tarjeta roja y a los seis meses te dan ya otra que puedes trabajar si tienes la segunda que llevas ya seis meses sí puedes trabajar sí, vamos eso. te diría ya mismo que si la tienes la segunda la de los seis meses llama a Deco busca a Deco sí. y ahí te contratan sí ¿No? Adeco, Lanztad y Jovan Talen, Talent también están, contratando. Y y Talen sí, sí. están buscando contratos. Esas tres eh, empresas eh, son de 1.600 euros personal. si te haces autónomo y 1.000 y pico si lo haces a conductor. Unos 1.000, 1.100 euros por salario fijo. Con la tarjeta roja también te puedes hacer varios, autónomo. ¿eh? Sí, Insisto, la sí. que lleve más de 6 meses. ¿vale? Sí, sí, sí, eso eso es. ya lo iremos profundizando en nuevos videos. ¿Qué de, más, chicos? Te, pues eso, tener 25 años cumplidos, lo, más de 5 años del permiso de conducir y los puntos en la medida de lo posible tener los 12 puntos que requiere la DGT o al menos ah, seis eso. puntos de, de carnet que no, no hay que tener no haber perdido puntos que no nos hayan perdido puesto muchas multas nada, que nos hayan quitado claro. puntas de tráfico eso es y muy importante también que nos lo has dicho en instagram que no tengas antecedentes sí ah, sí sí tienes que ir al ministerio Cuidado. de al registro ministerio de, del sí, al registro ministerio de de justicia, justicia perdón y ahí pues se eh, solicita con cita previa un certificado de antecedentes penales que se lo haces en dos mañanas a mañana. ver que estás limpio más que nada y, no, sí, y que no estás condenado no con está, condena no has tenido ningún caso de antecedentes penales y, y bueno eh, básicamente eso y luego eso la empresa te requiere que vayas con traje y corbata que esto es un por, por decirlo así pues un inconveniente que tiene, pequeño inconveniente, que la empresa no te facilita el traje, lo tienes que tener tú. Yo ya lo tengo. Gabriel, Gabriel eh, Ares, bueno. Jesús Rodríguez Girado nos está preguntando por YouTube que cuando tienes un golpe, sí. tienes que pagar tú la mitad y la otra mitad el seguro. O cómo eh, va esto? A ver, esto? Cuéntaselo a la audiencia. Pues normalmente saber toda la verdad de el trabajar seguro, en Uber y Calzada. Un, buena pregunta en la ciencia. Si, Muchas gracias. Si gente. la culpa no es tuya, si es del contrario, te ha dado el choque, lo has tenido, te, lo, te han dado a ti, entonces el seguro lo cubre. O sea, cubre los desperfectos que te haya ocasionado el que te ha dado el golpe. Pero tú tienes que pagar algo, sí. o ¿no? Si la no, culpa, no, Y si, la culpa, ha sido si tuya, la culpa es tuya, entonces sí. Tienes que pagar la mitad. Eh, esto es algo que todavía no, algo no lo tengo todavía muy claro. Pues pregúntalo Gabi, tenemos y ponlo en los franquicia. comentarios. Sí, esto en la segunda pregúntalo? parte. No, en disculpa, los comentarios en hasta los Comentarios. en la segunda parte. En la que segunda parte lo haremos, de este vídeo te... que esté más preparado con el tema de, de los del seguro. Es que la Hay pregunta es muy buena cubre. porque si tú tienes un golpe vale, si claro. no tienes la culpa no pagan nada. No, paga, no pagan. No Pero como tengas la culpa y tengas que pagar la mitad. Creo que el seguro es cubre es ampliado con con franquicia, franquicia. No sé si de 300 o 500 euros. Eso lo tengo que preguntar porque todavía no, no lo sé muy bien. Hay una franquicia que... Muchas gracias la a la, la audiencia por las preguntas que nos hacéis en directo. Los que lo veáis esto luego, las podéis dejar las preguntas en los comentarios, ¿vale? En los nuevos vídeos de Priestline os iremos respondiendo. Claro, os recuerdo es. que os suscribáis y que le deis a la campana. Así os avisará la aplicación. Eso es. Mañana tenemos a Sara, que nos va a decir cómo elegir nuestro futuro profesor cómo elegir lo que nos gusta a cada uno en la vida que es algo que no nos presentamos no nos lo planteamos y es muy importante tenerlo claro el miércoles voy a intentar transmitiros en directo una charla sobre las 6 de la tarde si sí me dejan pero yo creo que sí sobre la blockchain pero no de tema de bitcoin no, la blockchain para trabajar que es una cosa que van a demandar mucho ahora todas las empresas seguimos con gabriel ares conductor de cabify no. y bueno, oye y que es mejor trabajar no. en cabify o en uber eh, es una duda pues, que yo he tenido y creo que la audiencia también. ¿Dónde esto, pagan más? ¿Cómo va esto? Es que a ver, eh, yo tengo conocidos, algún amigo por ahí que ha trabajado en Uber. Y bueno ¿Y qué es mejor. Eh, está bien, tiene algunos buenos aspectos, pero luego también tiene sus sus trampas, ¿no? Por así decirlo. Pues díselo a la audiencia. Y es que el resulta que tú cuando entras a trabajar, tú, fir, tú firmas un contrato de ocho horas por 40 horas Gabi, de muchas gracias alexis por la pregunta yo te sí. voy preguntando la audiencia a ti pero hoy día los que están en directo nos sí. pregunta alexis daniel que brazón puede... sí. que cómo hace él <coughs> si no tiene licencia de aquí de españa tiene una licencia de venezuela la licencia digamos de venezuela. tiene la tarjeta roja y tiene sí. el carnet de conducir de venezuela puede trabajar directamente con el canal de conducir de Venezuela creo o que tiene que ir a tráfico y car tienes que ir a tráfico sí me parece que sí porque tengo algún Gracias co por algún pregunta, conocido Alexis. que que también vienen de fuera de algunas partes de Latinoamérica pregúntalo también chico, entonces pregúntale y ponlo en los comentarios lo va a poner en los comentarios sí, pasado mañana eso, mañana eso, lo, lo preguntas pasado lo pones sí lo pondré en comentarios <risa> aunque luego para no comentarlo, pero sí, creo que tienes Yo que ir a la VGT, es que que ir Solicitar un validación, validación un certificado, como que tienes los puntos del carnet, que es equivalente Yo, eh, si quieres, paralelo a lo que si quieres en mi opinión, país. salvo que nos lo ponga mañana Gaby lo, sí. lo bien que lo va a preguntar. Eso en los comentarios es. de este mismo vídeo lo pones sí, abajo. Sí, vale, vale. ¿vale? si sí, yo creo que vayas a la DGT, te sí, lo ahí, convalidan. ¿eh? Lo que no sé si no tienes que, que pedir ser, eh, cita previa <risas> o puedes pasar directamente, pero... Pero bueno, bueno, es buscas en Google el DGT, Dirección buscas. General de Tráfico, sí. ¿vale? De España. ¿Cómo solicitar la convalidación de la Pero del que no te, no te hacen examen ni nada, ¿eh? sí, yo sí. creo que es hacer un poco de papeleo Sí, sí, eso es, eh, te dan un certificado, creo que es. Empiezas a, DGT, a trabajar, como está trabajando dijo, Gaby, con Se lo nómina. presentas a tu empresa para la que vas a trabajar. ¿Te como van a conductor? Dar, eh, chicos, <risas> os va os lo digo a todos, el que quiera trabajar, que tenga carnet de conducir, que tenga más de 25 años. Eso que es. no lo dude que busque adeco yo fantalen o rastas y están fichando con los conseguir un certificado antecedentes penales y delitos sexuales como que no nos, nos está preguntando limpia. Jesús Rodríguez eh, hombre que no eres no, un delincuente está claro sí, pero sí, eso es. te lo piden en muchas Desde empresas <coughs> escucha gaby Jesús Rodríguez sí, nos es. está preguntando en directo sí. Si tienes una baja o sí. te pones mala, malo, ah, sí. y enfermo, ¿qué pasa con eso? Pues mira, esto es como todo, como en cualquier empresa. Los tres primeros días eh, no los cubre la, la, la empresa, no te los pagan. O sea, si tú estás malo un día solo o de uno a tres días, <coughs> pues no te lo paga la empresa. A partir del cuarto día la Vamos, como en todas las empresas, te ¿no? empiezan a partir eh, del de cuarto día ya Pero que Pero eso, estás, eso estando como estás tú ahora, que estás Bien, con Nomi. Claro, estando oh. con Nomi. Ahora, si sí. estuvieras autónomo, pues bueno, ya, fuera, ya sabemos que los autónomos, autónomos nunca se ponen enfermos. Sí, bueno. Porque si se ponen no, enfermos, pues tres no, los 3.600 no, te bajan total el, yo creo baja, bueno baja. no sé si ahora pagan algo al autónomo el estado no lo sé sí, me parece ahora, que algo dan sí pero a, a dan una bonificación ahora pero vamos, a vamos la, la respuesta a Jesús pero, es si sí. estás como está Gaby con nómina como en cualquier empresa los tres primeros sí. días no te pagan los tres ¿no? primeros días no te pagan para evitar el asentismo laboral para evitar un poco el asentismo claro, laboral y luego laboral. ya pues te lo pagan igual. y luego a partir del cuarto día si sí, llevando la baja y si estás como autónomo tienes pues, la pues, mutua chico. con el médico de la empresa y bueno y qué más, y tampoco hay... En ese aspecto no no suele haber problema. Yo, por ejemplo, me he puesto mal un día, pues... A día ver, aquí nos trabajar... está diciendo, <ríe> <ríe> insisto, muchas gracias a las preguntas, eh, los que estáis en directo y los que lo veis luego, de verdad, dejarlas en sí. los comentarios, pero lo vamos a responder todo. Sí. <ríe> a ver, nos dice, aquí Álvaro, nos dice que si los vehículos, muchas gracias por la pregunta Álvaro, los aporta la empresa, los pones tú. Ah, lo, el, el vehículo. vehículo. No, el vehículo la pone la empresa, lógicamente. La pone la empresa. El único fallo es que si vives muy lejos, Álvaro, de donde no te... está la empresa, claro, tienes como que, es como es el caso de Gaby, tienes que ir a dejar el vehículo ir, a la empresa que... y no volverte a tu casa como puedo. Al, al, al comenzar el servicio del turno. Tienes que ir a la base de, de, de donde están los coches a recoger el coche en la base. Pero luego y al acabar dejarlo. Pero Gaby me ha contado <coughs> que si ya llevas un tiempo eh, te dejan llevarte el vehículo, sí. aunque el vehículo es de la empresa. Sí, hablándolo casa, la, ¿no? con la empresa, con los jefes de flota pues y operaciones. Que hablarlo porque Gaby vive muy lejos de Yo donde está lejos, su base claro. y tiene que volver como vuelves. Pues me puedo ir en mi coche privado, en mi caso que tienes que pagar tú la gasolina aparte. O si no pues coge. Pero como escucha, hacer Gaby, el pero transporte lleva, transporte Gaby lleva transporte. dos meses y pico. Sí. Yo creo que cuando lleves un poquito más, como van a ver y ven que eres trabajador, te sí. van a dejar traerlo a Villalba. Sí, es que Gaby vive en Villalba y la base ah, la tiene a 50 kilómetros. Sí, a 40. Pero vamos a respondiendo, Álvaro. El coche lo pone la empresa siempre, ¿vale? Sí, sí, sí, eso. Tú pones el trabajo. El coche lo pone la empresa. Muy importante estos beneficios que pone la empresa. A el ver, capsule, Gabi, aquí vienen pregunta, móvil, preguntas. Móvil, de la, móvil empresa, de la empresa también. Móvil chicos. de la empresa para tener la aplicación descartada descargada y contactar con Gabi, el cliente. La audiencia. Y la tarjeta. Eh, preguntas muy importantes. <risa> Alonso34, gracias por las preguntas. Las voy a leer para que todo el mundo las vea. Sí. También los que estáis en Twitter. Nos Escucha, está. dice que Alonso 34 que tiene un amigo que le deben dinero y que estaba explotado. Lo escribe sí. así Alonso 34. Sí. Dice que tuvo un accidente y que tuvo que pagar 800 euros. Nos dice sí. Alonso 34 gracias sí. por preguntar. Ah. Y también nos dice Gaby, el pobre se le ve buena gente. Sí. Dice que se te Bien. ve buena gente. Claro, cómo no. Es que para para para, A, para, para estar trabajando tienes pues eso, que tener una buena imagen y y bueno, ser muy tener. Pues unas buenas dotes comunicativas con el cliente y habilidades sociales. y bien vestido y ser educado. Tener Oye, traje, ¿cómo es el... tener traje <risa> para Perdón. trabajar como conductor. Cuéntale a la audiencia cómo es el protocolo cuando un cliente se te monta en el coche. Sí. ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo le al cliente? ¿Le puedes poner la música que tú quieras? Cuando el cliente se monta al coche, lo primero que le pregunta es, es si tiene frío o calor para ponerle o quitarle la calefacción ahora en invierno. Y eh, luego, una vez que te diga que sí o que no, le preguntas si la música es de su agrado, pone la radio Si le gusta un tipo de música u otro, se, se lo cambias a su gusto Pinasco un, dos, tres ahora te respondemos sí Y tercer requisito de, de cortesía, de, que se le pregunta es bueno se le ofrece que tenemos unas botellas de agua a Vamos, que de cliente la puerta. se le pide la música que quiere el cliente sí. si la temperatura es la que quiere el cliente y, y si y desea una botella de agua que está incluido en el, el servicio. agua también y también claro. se le ofrece que me lo ha dicho en el vídeo de instagram no os lo perdáis buscar en PRIXLINE en instagram y tenéis el making of que por lo visto al cliente le puedes dejar que ponga la música que tiene en su móvil eso es le sí, dais la sí, conexión es, de bluetooth Sí, sobre todo esto para los chicos jóvenes este, que, de, de, que, quieren que, que quieren poner deseo, la música yo, con yo su móvil música. A la que llevo en mi móvil. y te dicen pues mira te conecto le conectas te por el youtube y le pones automáticamente la música a ver interior. seguimos con escucha <risa> nueva pregunta <risa> aquí de la audiencia que si dice pinasco un dos tres nos dice por periscope que si si no hacen muchos viajes que si cobran lo mismo no, ah, los 1100, supongo. Sí, sí, <coughs> dependiendo de los kilómetros que hago. Tú, saludia, los 1100 son seguros, ¿no? Sí, tus 1100 los tienes. Los tienes, sí o sí, pinazo. Y luego, pues, Y luego lo que pasa que hay un variable, ¿no? Hay un variable ese, lo pero, que haces, Ese claro, no subirá, si no hace muchos viajes Es que. Pero escucha, Gaby, generalmente sí que hace muchos viajes ¿no? Es bastante hay trabajo, ¿no? Eh, bueno, comentaros. Con la, con la huelga de los taxis, creo que no ha parado. Bueno, y dale ah, cómo ha sido la huelga ahora, de Ya se ha acabado. Eh, ahora hace como es que tiempo. Pa, que no lo sepa, ha haber una huelga de taxistas. Si no querían que estas personas trabajar han estado de dos a tres semanas con huelga en de Barcelona taxis. han cerrado cabify y Uber como el gobierno dio la, la razón claro. a los taxistas han ido y les han dejado a todos a tres mil personas y eso paro, pero en Madrid no y siguen trabajando cuéntales a la audiencia en primera mano cómo ha sido cómo ha vivido la huelga pues, y qué te decían los taxistas pues comentar comentarios de la que, vieja escuela sí sí porque hemos estado ha tenido su lado bueno sus beneficios aspectos positivos y negativos no lógicamente de ¿Qué te dijo de tener un taxista la taxista un día Cuéntame es pues muy real Yo un caso particular que tuve ahora mismo Es una de las reivindicaciones que, que, han, que han, han pedido al gobierno Y al, a la comunidad autónoma y, y al Ayuntamiento de Madrid Y no se han salido con la suya y siguen intentándolo me parado un taxista en la vía pública y me comentó mira no puedes aunque estés en tu hora de descanso no puedes ah. estar parado con la aplicación abierta esperando a que te salte un servicio para ir a buscar al al cliente no tienes que irte a la base Gaby, y a sale el, el viaje nos pregunta jesús por youtube ¿A cuánto sale el viaje? el viaje? Porque el viaje lo pagan, no es como un taxi que no sabes lo que te va a costar. No, no pues es que esto cuando es un, un precio cerrado. el servicio ya tiene el precio cerrado. Ah, ¿no? Sí, el precio cerrado. Me das pregunta Jesús, ¿qué cuánto a cuánto sale un viaje? A ver, el trayecto mínimo, la, el trayecto mínimo que se hace en eh, cercano. De corbata, ¿eh? Claro. aquí con más cerca, eh, que les estoy viendo aquí. Bueno, corbata. sí, en el, cuando estás trabajando Aquí van muy bien vestidos, pero claro. Corbata. Sí, ¿Cuánto sí. vale un viaje? Díselo a Jesús, que me preguntas tarifa mínima, el 4.35 euros de 4 a 5 euros es el trayecto mínimo que eso lo estipula Cabify, no la empresa para la que trabaja. ¿no? Antes de montarse, sí, sí. ya sabe lo que eso costar, es el ¿no? lado bueno que tiene esta utilizar esta aplicación. Que sabes desde que tienes la aplicación en el móvil lo que te va a cobrar. No hay, eh, mm. no hay sorpresas como con los taxis que no se sabe el trayecto, lo que te va a salir hasta que llegas. Aquí tú en todo momento sabes eh, lo que te va a salir y el trayecto que por el gps a lo que te Alexis, va, te vaya. Daniel, Alexis daniel Eso. nos pregunta nuevamente dice con mi licencia de quinto grado en venezuela sí. qué licencia me correspondería aquí y La si licencia? me sirve para trabajar en urbe y qué licencia me darían aquí si lo saben por favor por pues mira yo, aunque no soy experto conductor, no sé cómo es la licencia de quinto grado en Venezuela, pero yo sí sé una cosa: la licencia aquí para conducir es la de conducir normal, ¿no? la básica. Sí, la básica, tienes yo el creo, permiso de conducir. Escucha, Alexis, yo creo que te vale. Te quiero decir que aquí en España te piden la licencia básica. La Tienes que irte a la bgt y allí solicitas un documento sí, ahí te lo va, lo que, que te convalidan antes. Eso lo van a ver eh, en el vídeo. Sí, pues no, los no, los sí. que no, los que se incorporado ahora lo podéis ver luego en repetición, vale. Pero Alexis y muchos que estéis sí. en su situación. La licencia de conducir aquí en España es la más básica. No sí. tiene licencia especial no, ni nada. No, hay ¿no? No, no, el permiso, el, el, el conducir permiso no, de conducir. El permiso de conducir que tengo yo. Que sí. es el que me saca a los 18 y años y no de, conduzco de, ni de, camiones, ni conduzco autobuses, no, ni cosas que raras. solicitas en la DGT. ¿no? Necesitas el, el permiso DGT, básico. El si el estás permiso. en Venezuela y tienes un nivel 5, pues supongo que eso suena mucho. Eso sí, pues, tienes genial. que tener de 6 el básico a 12 puntos del carnet de conducir. O sea, al mínimo, ah, ver, si bien. puedes tener todos mejor ¿Qué Quiere decir Pero... que no te hayan puesto multas en sí España? Que no te hayan puesto multas Que hay gente de muchos sí. países que no saben lo que es eso Sí, pues. bueno, eso sí, lógicamente Vamos, Total, y, que ah, Lo que tienes que hacer es convalidarlo, ¿no? Claro, te y, vas a la Dirección General de Tráfico y allí y ahí lo, te explican Ahí te explican las cosas, Pero no tienes que hacer y, otro examen ni nada No, no, no, ¿no? yo creo que no Nosotros por lo menos En, la, lo, en mi empresa hay gente de todas las nacionalidades Da igual que seas español, extranjero, del país que seas. Eh, el, el requisito, pues el que he dicho, eh, no, de, no, no establecen que seas de una nacionalidad en concreto, sino que si cumples no, esos hecho, tres requisitos, que, dicho he dicho antes, que tienes eh, compañeros de todos los países. ¿no? Sí, sí, sí, ahí tenemos compañeros que son de varias partes de latinoamérica de europa del este bulgaria rumanía de de, de áfrica y también africanos bueno cada uno con, eh, la, licencia cada uno con la licencia de su país convalidada lo y ya está, y para bueno. convalidar, buscar Dirección General de Tráfico, buscarlo en, en Google sí. o DGT, que son las iniciales de Dirección DGT. General de Tráfico, y ahí pedís una cita y ahí os lo Pedís citan. ahí la cita y ya os dan toda la Y, y a ganar para... o 1.100 euros fijos con un sueldo fijo, como sí. tiene Gaby, o cuando tengáis más experiencia os hacéis autónomos y ya son 3.600. Yo he entrado ¿Vale? con Adeco, que es una empresa de selección de personal que demandan mucho aquí las empresas eh, conductores se demanda mucho a través de estas empresas pero bueno también se puede entrar a trabajar por otros canales de comunicación ¿no? también pues por por InfoJobs o por otros no, medios por de comunicación Reco, por Reco, eh, Reco, <coughs> talent, Randstad, talent también están contratando si hay el horario es duro, ¿no, Gaby? Como nos decía El algún comentario de la audiencia. Es complicado porque. Cuéntales sí, cómo es tu horario. Son turnos tu horario. de 10 a 12 horas. Gaby, Gaby dice que entra a las 5 de la tarde a trabajar y sí, sale a las 5 de la mañana. Claro, es que... 12 horas, chicos. Es que Hala, es creo divertido. que en su contrato pone ocho horas. Ahí explícanos está. Es eso, que, es que, a la audiencia. Pues esto es la trampa que, eterna trampa que, que el pero empresario... Tendrá, ¿tendrá alguna base tiene sus... y es la audiencia de YouTube. Vale. Tendrá alguna... alguna... No, pero esto, tenemos que luchar un poco también los representantes del trabajador y por, por luchar contra... Pues contra el fraude laboral que hacen pues, claro, se comete, creo, supongo Que bueno, será legal, ¿no? Pues no lo haría. Hasta cierto punto. Hasta Hombre, cierto punto. Más estando en los taxistas la tal. ley hace la trampa, como sí, quien dice. Sí. La ley hace, hace la trampa porque legal hasta cierta medida. Porque cuando hacen un contrato de trabajo, yo cuando, yo cuando eh, el contrato eh, no ponía que iba a estar dos horas. ocho horas, ¿no? horas y... Pero te las pagarán. Ahora tú... Te tú, las pagan bien, ¿no? Te las pagan. Pero es que también podías decir el, el conductor... Ahí, el trabajador dice pues mira si yo ahí no te obligan tú dices pues aceptas no, y firmas y legal si no es que es más vida un disclaimer legal las opiniones aquí de los invitados chicos sí. son del invitado eso no es. son de disclaimer eh yo sí. le doy voz sí sí eso es Ah, que puedo que estar o no de acuerdo que claro, no lo claro, sé, de, eh, sí, pero sí, que sí, la bueno. opinión es de cada uno, no de PRIXLINE sí. No, no, eso es la opinión siga, es cada siga, uno, siga de usted, cada uno Siga usted, siga usted, siga Pues nada, comentaros que, que eso, que es un horario muy duro eh, Tiene algunos beneficios, como ya he dicho, que, que te puede dar pues tarjeta, tarjeta de gasolina de la empresa jesús el rodríguez local. nuevamente nos está preguntando si puede podemos montar algún animal en el coche o no porque los ah, taxis no quieren. eso también Buena pregunta. gracias por la pregunta ha tenido Galicia. algún cliente que me <risa> los que, que los lo vean luego ponerlo en los comentarios sola única y exclusivamente si van en las, en las cabinas homologadas de los perritos pero tú es? en tu coche dejas que entre la gente con su perrito. Mm. Yo tengo un perrito, podría pedir si un perrito. ¿no? Si es, es pequeño, es si un pequeño menos, ch Chihuahua, yo qué sé. Mío es pequeño. Perro. Pero no la sé. gente puede, hay alguna norma de eso en. Desde luego, si te vas a meter con un Pitbull o un rottweiler pues le, como no lo quieras meter en el maletero. En la aplicación hay <risa> una no. opción para decir que va con perro o vas sin perro. Oye, no. los de Renfe <risa> tienen, tienen para poner. Ahí hasta, sí, sí, sí. Te te el Renfe... cobran hasta 12 euros, oye, que me parece Hombre, bien. Sí, bueno, si pagas un extra por el pero servicio. Cabify, pues, no, la no, no, es buena, aquí puedes, no. Aquí Puedes llevar al Básicamente perro Básicamente porque, porque nos en el coche. En el coche. Ya, pero en caso práctico, el cliente te contrata el servicio. Sí. Vas a recogerlo, ya está contratado el servicio sí. y sí. te viene a lo con un perrito. Ahí le sí, dejas pasar. Pero una cosa muy importante, chicos: siempre cuando vais a el que tenga perro, lo tiene que poner en la aplicación. En la aplicación hay un apartado ah. que dice. Eh, Re, eh, ¿cómo Mastota, era no, no sí de eh, o... observaciones pues llevo en observaciones Hombre, y supongo que si es el de un ciego sí o sí porque ah, un eh, azarillo sí. van a todos los lados sí desde luego sí sí pero en la mía lo posible eh, se le dice que si sí, puede llevarlo en la en las cabinas homologadas que en las que llevan los perritos no o gatos ahí sí entonces en este caso sí se deja pero bueno quitando eso pues ah otra cosa lógicamente que mucha gente sobre todo los fines de semana cuando se recogen eh, viernes y sábado para ir a los locales de ocio nocturno discoteca bares restaurantes no Oye, se puede entrar diciendo... con copas venga Javi, y, que la audiencia de youtube y rápido eh, sí. alonso 34 que está aquí metiendo caña debe ser un taxista pero bueno sí. respetamos las opiniones de todo el mundo sí. alonso 34 dice que cuentes las que si los, yo lo digo más live que sí, quiera que se lea el comentario es un poco vale. fuerte que si es verdad que los usuarios se quejan pues de usuarios, vuestro servicio de nuestro servicio qué es lo que dice aquí Alonso pues y que tenéis no muchos accidentes dice también, dice que tenéis muchos accidentes muchos y que accidentes. hables de las quejas de los usuarios pues que yo creo ver. que es un taxista pero que yo respeto pero es, pues no hay, hay, hay de todo, nadie, hay de todo chicos. porque no todos los conductores yo en mi caso pero a ver hay una cosa clara que a vosotros cada vez de un servicio el cliente os sí. puntúa Sí, de y de supongo lo que lo si un conductor de, escucha un conductor de Uber o eh, tiene sí. una puntuación mala sí pues, eh, te le pues van a echar claro a qué puntuación llevabas ya pues de cinco estrellitas que es el máximo yo estoy sobre las cuatro con siete cuatro con ocho pues vamos casi que cinco. prácticamente supongo que es que en, en cuanto a calidad tíes, de servicio, no tienes accidentes y claro estás, ahí está. bien alquilete si no no te pondrían un cuatro con ocho sobre cinco por supuesto y así que harán con todos porque ofrezco yo no quiero aquí defender a nadie pero no. los taxistas, yo creo que si yo fuera taxista, yo haría una buena aplicación y puntuación al taxi. Sí, sí. Y vería y sí, todo bien, no, si no hay espacio para todo. Básicamente porque esto... Es un servicio que, que ha surgido porque lo demanda el cliente. Dice aquí Alonso, sigue, que Alonso está muy enfadado. Dice que si es verdad que, que dicen un precio y que cobran otro. No, no. El precio que es el tasado. No, claro, no, ya el precio lo tienes por la aplicación. Ah, por alta demanda. Ya, no, por alta demanda. Va, no. Ahí cómo va lo de claro, la alta demanda. La alta demanda es cuando te surge en la aplicación unos rombos, te sale unos rombitos en la aplicación y ahí ya le dice al cliente lo avisa no pero, eso, la visa, pero no, lo avisa pero no, el horario de alta horario demanda, alta demanda es antes de te cobra un ¿no? poco antes claro claro no o sea, antes cliente, de contratar. cuando se sube al coche ya sabe lo que le va a costar no sí de con seguro. alta demanda y con sí, todo sí, no sí sí sí sí ya vale, lo sabe va, Alonso sabe que hay alta demanda sabe que los fines de semana pues se cobra un poco más y dependiendo de las zonas bueno, y ahora 20... con la huelga de taxis creo que habéis estado desbordado no? si sí, uh... cuéntalo a hace la gente poco... y, y ya acabamos chicos claro hace mañana poco... os hago uno bueno con sara que os va a decir cómo pues... elegir el futuro laboral más que el futuro laboral qué hacer con la vida cada uno sí, chicos sí. que eso es algo que no pensamos que mira... hay que pensar cuál es tu objetivo en la vida y luego sí. ya te enfocas como claro, no es muy sí. fácil todo pues nada para acabar es el... un poco, el... eh, ahora mismo y como... lo que tú quieras decir con es... el tema de los 15 o 20 días que se han tirado de huelga los taxis, esto ha tenido su lado bueno y su lado bueno y lado malo nos Quiero ha beneficiado nos ha beneficiado porque hemos tenido mucho más servicio más demanda entonces yo ha habido momentos ha habido días que no, no Minasco no no, no, nos nos nos que quien quien limpia el vehículo nos lo limpia el caballero. nos nos nos limpia nos nos nos nos y nos nos nos nos nos nos nos nos nos nos nos nos no masaje no, ya eso es un extraño Masaje ¿no? no dais al cliente, ¿no? Ya, eso ya sería ya, ya, aparte ya, Eso ya es demasiado Muchísimas gracias a ah, todos sí por estar era. ahí Tanto los sí. que nos habéis visto en Youtube, Periscope, Twitter, vale. quizá, Quizá tengamos una podcast. segunda parte Para esto, sí, porque ha quedado cosas este en señor, el tinteo Este señor hasta sí. que vuelva a librar Bueno, sí, tendría que pasar yo otros yo, 15 días mínimo un mes, un mes Chicos, mañana con Sara bueno. Tened buena noche. Veis, Gracias amigos. Chao, chao. Y comentarios que responderemos a todos. Chao, chao, chao.